Que están, haciendo, que están haciendo en el día de hoy. Si no pudiera hoy detallar. hoy estamos pasando pruebas rápidas ahora mismo en un, en un grupo de barrios Hoy para uno de ellos ahora mismo que deben estar concluyendo la fase de toma de, de la prueba estamos aquí en el en Aguayo que ya tenemos pruebas negativas de pacientes que deben ser ya dado de alta y que vuelvan a sus hogares vamos al siglo XXI y a las otras clínicas a hacer una inspección con fines de darle los apoyos que necesitan y ver una serie de pacientes que hay allí, el estado que tiene. Es decir, eso es lo que estamos Benetro, haciendo. No no Ministro, hay, hay una situación en de Macorís. Ministro, hay una situación francisco de Macorís y es con sí. las personas que se siguen aglomerando en estos, en estos supermercados. Eh, su, eh, eh, supermercados, mercados. ¿No era usted una sugerencia la comisión para que vengan en, en, en auxilio de San Francisco, si ella viene multiplicando los casos en San Francisco de Macorís. Pero eso no es la comisión. Óyeme, aquí hay derechos y deberes. Si tú aquí, este grupo que está aquí, tiene la, saben que se le está indicando que no deben aglomerarse, y por encima de la indicación, por, ustedes son, en sus medios se, se hace la publicidad de las indicaciones que se dan. Y ellos lo hacen por encima de él. Hay un incumplimiento de un deber ciudadano. Entonces esa gente hay que exigirle. La policía y la Fuerza Armada han estado forzando con toque de queda, con vigilancia, con presos. Y todavía hay gente desaprensiva que sigue violando las indicaciones. Entonces yo creo que ustedes como comunicadores debieran ayudar a las autoridades y a la misma comunidad con esta gente que está incumpliendo las medidas. Porque recordemos lo siguiente, en una epidemia de este tipo, el distanciamiento social es lo principal. No hay medicamento mejor que eso para cortar la línea de transmisión. Gracias.